Yo, yo soy una sobrevivienta, entonces tiene que ver con eso, yo tengo... Bueno, lo van a ver y decía, nosotros somos travesti con todo el ingenio que tiene ser travesti con, con toda esa que tuvimos que llevar adelante para sobrevivir en este mundo, ¿no? Entonces creo que tengo mucho de esa como dar vuelta a las situaciones, ¿sí? No algunas cuestiones, pero de no hacerme cargo y de revertirlas positivamente, ¿no? Hay una persona que ya me impongo con un respeto, con una eh, amabilidad también, ¿no? Hago de, de, eh, de hacer y buscar aliades, porque en, este, en, en esta nueva conquista de derechos, ¿no? no buscamos más confrontación, no buscamos más odio, buscamos más amor buscamos dar vueltas a las cabezas y que sean más amorosas, más conciliadoras, eh, que sean aliades.